Y hoy, hoy les traigo un nuevo video de lo que es la poligonal cerrada. Bueno, este video ya lo había hecho anteriormente en de mi canal de YouTube. Y aquí les traigo una nueva actualización porque me han estado pidiendo que no han podido ingresar en más lados o más puntos de la poligonal cerrada. Bueno, estos me han estado ya pidiendo otra actualización del, de la plantilla del Excel y aquí les traigo esta actualización ya, eh, más bien disculpen por la demora que me demora mucho y no estaba subiendo mucho contenido bueno y bueno aquí en la pantalla como lo ven tengo un ejemplo que uno de mis seguidores me ha, ha escrito al privado diciendo que le apoyara con este ejercicio y aquí les traigo el nuevo ejercicio que que me ha brindado y para compartirles a cada uno de ustedes bueno aquí tenemos el ejemplo que en, ya, eh, que les vengo a compartir eh, dice se ha realizado un levantamiento topográfico por poligonal cerrada se ha medido los ángulos internos del poligonal y sus lados calculados de coordenadas vértice vértices bueno aquí en el cuadro tenemos ya las coordenadas que hemos obtenido en el campo tanto la distancia y como los ángulos observados no pero estos es de cinco lados no se preocupen los vamos a ver más lados y como aquí lo voy a mostrar cómo estamos sacando y, y cuáles son los pasos siguientes. Y aquí tenemos, en el costado tenemos un croquis, ¿no? un croquis del levantamiento. Primero tenemos que tener las coordenadas de un punto de inicio y la simut de A a B que nos brinda en este ejercicio. Bueno, seguidamente tenemos los, los ángulos oh, tomados en el campo, no y, por, y tenemos también los ángulos, eh, los ángulos corregidos. ya Tenemos aquí la fórmula, ¿no? Tenemos la fórmula. ¿no? Eh, seguidamente tenemos oh, los cálculos del asimuto. Tenemos la fórmula. Y así hemos calculado todos los ángulos. ¿no? Tenemos también las coordenadas parciales. Como también correcciones. Tenemos las correcciones de cada punto. Tenemos las fórmulas. ¿no? Y tenemos los, los errores que nos dan angulares. Bueno, tenemos las correcciones de las coordenadas eh, aquí en este cuadro tenemos las coordenadas parciales, las correcciones y las coordenadas corregidas, ¿no? Que nos ha brindado, que hemos sacado a manual. Y tenemos por último las coordenadas absolutas. Y las coordenadas las absolutas, ¿no? Son sumadas con las coordenadas corregidas. Y esas coordenadas absolutas ya le pueden ingresar en el AutoCAD o también en el Civil Y estas coordenadas vamos, y estos datos, el mismo ejemplo lo vamos a tomar para el Excel, para el Excel, ¿no? Y, que, y, y, y nos vamos a fijar que nos sale los ángulos igualitos, perdón, las coordenadas absolutas, tal como está aquí, ¿ok? Bueno, aquí les traigo una nueva, una nueva actualización de mi plantilla de poligonal cerrada del anterior video que muchos me han estado pidiendo, como les estaba comentando, ¿no? Pero hoy en día les traigo una nueva actualización, pero ante ello... Quiero decirles que si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que así estén más atentos a los, a los videos que, que mi persona está subiendo. Y así YouTube les te manda una notificación cuando activan la campanita y no olviden suscribirse. Bueno, sin más comentarios, vamos a proseguir con el ejercicio. Eh, aquí tenemos el cuadro le hemos, bueno se ha reducido un cuadro ¿eh? tanto un testamento que hemos calculado nos ha reducido un pequeño cuadro bueno aquí tenemos los ángulos, o, ángulos horizontales los grados minutos bueno los ángulos obtenidos en campo y las distancias obtenidas en campo tenemos también en la simut tenemos los ángulos corregidos las coordenadas parciales y como también tenemos las coordenadas corregidas y las coordenadas absolutas bueno ese es el mismo ejemplo que hemos tomado que hemos tomado eh, del anterior del pdf, que hemos desarrollado a mano, es lo mismo. Y vamos a ver y vamos a verificar las coordenadas, vamos a verificar las coordenadas absolutas. Vemos aquí, tenemos las coordenadas absolutas, vemos aquí las coordenadas absolutas, las coordenadas de inicio tenemos aquí, aquí también igualmente las coordenadas de inicio, eh, tenemos, mira, por ejemplo en el punto B tenemos 1299.527, ¿no?, Vamos aquí, en, la, en el PDF, tenemos, por ejemplo, aquí, 1294.933. A ver, a ver, a ver, aquí hay un error, a ver, vamos a ver dónde está el error, dónde está el error, no cuadra. A ver, dónde cuadra, no cuadra, no cuadra, no cuadra el error. A ver, eh, el error, el error. Ver, el error, a ver, el error está aquí, por ejemplo. Nos faltaba cambiar el azimut, ¿verdad? Bueno, aquí nos faltaba cambiar el azimut 113. ¿eh? 13 y 24, ok, bueno, y verificamos, hoy sí verificamos, hoy sí verificamos, hoy sí verificamos, ya, yeah, ok, verificamos si es que está bien nuestro cálculo, tenemos 1294.933 en el punto B, y aquí tenemos en el punto B, tenemos 1294.933, ¿ok? Igualmente en el punto C, tenemos 1290.063, 1290.063 en el punto C. Y así, verificamos todas las coordenadas absolutas y vamos a, ver, vamos a ver que en el Excel lo está sacando tal como está, ¿ok? Bueno, aquí hoy sí les traigo que muchos me han estado pidiendo, que muchos me han estado pidiendo y me han estado diciendo, ¿no? Elmer, ¿cómo lo hago para insertar más lados? Ok, aquí les traigo, aquí les traigo. En primer lugar, verificamos el hacemos de inicio, tenemos un 105 grados, eh, 54 minutos, 22 segundos, ¿ok? En las coordenadas del punto de inicio, bueno... No, no lo tenemos aquí en el ejemplo, pero lo podemos poner una referencial con 1000, ¿no? Igual para ambos. Bueno, son ejemplos. Eh, aquí en el punto de estación tenemos hasta H, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos hasta E. Lo que vamos a hacer es, aquí, ojo, lo que vamos a hacer es, seleccionamos la fila, antes clic derecho, insertar. ¿Cuánto nos faltan? Tres, ¿verdad? Insertamos, a ver, insertamos uno, dos, y 3. Luego de eso, lo que van a hacer es, luego de eso que van a hacer es, en el punto C, simplemente van a seleccionar y lo van a copiar. Nada más. Control B. Control B. Control B. ¿Ok? Una vez que han terminado de, de copiarlo y lo que vamos a hacer, ABCD. ABCD. Vamos E. F. G, H, ahí está, ya está, listo, y por un, y lo vamos lo, luego lo vamos a insertar las, los datos que hemos obtenido en campo, bueno aquí ya le tengo ya el mismo imagen que tengo aquí, ya, le, ya la había insertado aquí para ganar el tiempo y para reducir el video, no, porque mucho larga nos vamos a, nos vamos a ir, seleccionamos control B igualmente la distancia del, obtenido en el campo, Ahí está la distancia, control C y control B. Ok, control B. A ver, a ver, perdón, perdón, control C. Seleccionamos, a ver, seleccionamos, control C y vamos a la distancia de control B. Listo, ok. Eso, es, eso sería, ahora, por último, tenemos que tener el lado, número de lados. Tenemos cinco, ahora tenemos ocho. Ok, cambiamos número de lados y listo. Este es de lo único que van a cambiar. Ojo acá, ahora sí. Vamos con el procedimiento. Ok, vamos con el procedimiento. Donde dice Azimut de radiación, vemos que 105.906. Ese mismo dato tiene que estar al final. Tiene que estar al final el mismo dato. Y lo que vamos a hacer, nada más y nada menos, es asegurar del punto A. Más seguro del punto A. Arrastramos. Ahí. Y en el final hacemos doble clic, el color anaranjado, lo subimos la fórmula en el punto de inicio, ok, todos, así, todos, tal como estoy haciendo yo, ok, tal como estoy haciendo yo, y enter, ahí vemos, 105.906 al, al final y al inicio 105.906, y así tiene que quedarnos, ok, tiene que quedarnos, ok. bueno a continuación, simplemente arrastramos, nada más, arrastramos, arrastramos todos los datos, ya, todos los datos, es asegurarnos, asegurarnos que estén bien los datos, ¿no? Arrastramos, nada más y nada menos, eso es todo lo que vamos a hacer, verificamos, ¿eh? las coordenadas de inicio y las coordenadas de final tiene que ser igual para que nos cierre. Si no es igual, nunca por nunca no nos va a cerrar una polígona cerrada. ¿Ok? Ahora, seguido eso, lo que vamos a ir es el que, y el que más nos gusta, si es que cerró o no cerró. ¿Ok? Y vemos aquí en parte inferior, en la siguiente pestaña, donde dice dibujo, hacemos clic, ingresamos. Ahí está. Ahí vamos a verificar que nuestro polígono ya cerró o, ya no, o no ha cerrado. ¿Ok? Y aquí esa fórmula no lo toquen, cuando, cuando actualizan aquí en la plantilla, lo va a actualizar ahí. Pero aquí no nos toque nada, nada, nada, por nada. Y verificamos, hacemos zoom para verificar si realmente no está cerrando. Vemos ahí, no está cerrando la poligonal cerrada. Tenemos la poligonal, listo. Bueno, las coordenadas que hemos dado es lo mismo. Bueno, es diferente, ¿no? Es dependiendo cómo, pero es coordenadas si ustedes les van a obtener en el campo, ok bueno, este material les dejo ahí en la descripción, no olviden suscribirse, activar la campanita eh, si no pueden descargar el material, no olviden escribirme al privado y les estaré enviando su correo, o si no, déjenos su correo ahí en la descripción, para así eh, enviarlos al, a su correo, ok sin más comentarios, hasta aquí sería conmigo y no olviden suscribirse, chau chau